Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas. Y les recuerdo que aquí en Estilocracia vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estoy seguro que todos ustedes conocen la marca Dockers. Pero Dockers no es una tienda nada más de un solo tipo de pantalones. En Dockers hay muchísimos estilos, muchísimos cortes y muchísimas texturas de tela. Y creo que hay que aprender a elegir cuál es el que más nos conviene. Desde luego que voy a enfocar este video solamente en los pantalones dockers informales. Hay unos formales, pero ese es otro tema que trataremos en otro video. Por lo pronto nos vamos a enfocar en los pantalones dockers informales, que son los que más se venden y los que más se usan. Quizá, si estás acostumbrado a usar jeans todos los días, cuando entras a una tienda dockers, te que parezca que todos, que todos sus pantalones son formales. Pero esto no es así. Tienes que conocer sus distintos modelos para saber qué pantalón necesitas o qué pantalón te va a ir mejor. Primero, Primero debes, debes saber, saber si, si tienes un pantalón, pantalón casual, casual, casual o uno debes vestir. vestir. Entre, Entre los casuales los están los modelos, modelos kaki, kaki originales. originales. Los kaki originales, originales son, son muy, muy versátiles. versátiles. Puedes, Puedes usarlos usarlo en cualquier, cualquier temporada, temporada y te, te diría que, que son... son la esencia para, para tu guardar la ropa. Puedes, puedes usarlos, usarlos en, en épocas de calor, de calor pero también te mantendrán caliente, caliente en el invierno son pues son termorregulados. Están, que están compuestos de 6, 30%, 30 algodón, 30%, 30, 30, 30, 30, 30 poliéster y 3%, 30 elastano. Y 3 elastano. Son entallados en la parte, en la parte superior, superior y tienen, y tienen el ir un poco bajo, por, por lo que los hacen muy, muy cómodos. cómodos. Un más básico. Otra opción para pantalones casuales son los Alpha Supreme Flex Khaki. Son ideales si estás tomando la decisión de dejar de usar jeans. Tienen una flexibilidad única. Son muy confortables y recuperan la figura de inmediato una vez que te los vuelves a poner. Están compuestos de 84% algodón y 16% elastano, lo cual es una ventaja. Sus bolsillos traseros son los clásicos dockers con un botón en la bolsa trasera y en las delanteras son diagonales con reminiscencias navales. Hay en colores oscuros y claros. Pero si buscas algo más fashionista y ajustado, te recomiendo los Downtime Kaki Pants con Smart 360 Flex en Skinny Fit. El Smart 360 Flex es un tejido que tiene stretch en dos direcciones, por lo que responden a cualquier giro que les des. Son muy buenos si te mueves mucho caminando o en bici o si quieres estar pendientes de la costura del pantalón. El alto Smart 360 Jogger Incluye una goma en el tobillo para maximizar la sujeción. Ambos pantalones tienen bolsas secretas y bolsas traseras con cierre y cintura elástica. Eso es un nuevo clásico. Ahora bien, si quieres algo más parecido a los jeans, te recomiendo el jean Cut Pants All Seasons Tech. Están en slim fit y en straight. Tienen 5 bolsas y está compuesto 60% de algodón, lo que lo hace fresco en épocas de calor y caliente en épocas de frío. También algo parecido a los jeans son los Alpha Rip o Repair Cactus, sin ser parecidos tienen una inspiración en los jeans pero con stretch y un corto más estilo de chino. Son 100% algodón, lo que los hace ya distintos a la mayoría de los pantalones en el mercado, sin duda son unos pantalones muy frescos. Por último hay que mencionar los pantalones de lino de Dockers. Ideal para la playa o los domingos en tus comidas familiares que son en exteriores. Lo podemos elegir nosotros mismos, pero generalmente en Dockers, los vendedores están muy bien capacitados y nada más de ver la silueta de usted, le van a hacer una buena sugerencia sobre cuál le conviene, especialmente si usted le dice para qué lo quiere. Chequelos, le conviene, porque va a encontrar algo que le guste y que le quede bien. Espero que esa información de Dockers le sea de utilidad,